personal, algunos recursos de amparo en contra del director, eh, eh, teníamos un, un tiempo que no teníamos ese tipo de, de, de demandas de los internos y hemos visto como que se ha incrementado en los últimos días de internos que, que por razones de, de, de salud eh, eh, están solicitando amparo. Nosotros aquí en la Procuraduría no vamos a empañar nada, vamos a investigar el caso, eh, si hay responsabilidades, no va a tener el curso para nosotros tomar lo correctivo del lugar y llamar al director. Cosa. Pero siempre he dicho, si hay una revelación, una, de, de, se revela una, una persona de su naturaleza, hay mecanismos para el control, pero sin exceso, porque nosotros no vamos a permitir exceso ni en la cárcel ni en ninguna parte aquí en San Francisco. En la plancha nosotros entendemos eh, que solamente, solo plancha no, sino que en, en esa celda de reflexión eh, que hay dos tres internos, son cerdas eh, con condiciones estables igual que las demás internos que a lo mejor tienen algún comportamiento. Y nosotros entendemos que eh, estamos haciendo la indagatoria del lugar para ver si sí, ciertamente pero hacinamiento no, no hemos visto. En lo que, que respeta a nosotros, no hemos visto que, que lo interno vaya no así ahora Por ahora, por ahora, no sé por si en lo que nosotros nos trasato. vamos <risa> pueda aparecer alguna situación. Pero hasta ahora, nosotros vemos nos que las cosas no está un poco más. Si <música> entonces, ¿por qué se han producido los motines? O sea, los intentos de motines. <muchas> nosotros estamos investigando, pero no hay en realidad motines algunas situaciones que la estamos investigando y en su oportunidad haremos eh, todo lo No tenemos que ocultar nada con nadie, nosotros tenemos que si la investigación da, que ciertamente hay algo de ciudad de lo que se ha dicho, nosotros vamos a hacer el informe del lugar porque no vamos a empañar a nadie. ¿Ha entrado acompañado de quien te hizo esa visita en un día de hoy? Eh, estamos aquí en la mañana aquí eh, verificando la denuncia que se ha presentado